Interrumpiendo mi blog Quieres hacerte famosa tuya a costa mía Gracias por favor. Que... Y en el día 17 Veo al Grinch con una sonrisa Yo espero que tú estés bueno ahí adentro ¡Ah! Mi amor Nos ha tocado Chanel Y cómo se llama Coro Mandel Ay Dios mío, yo tengo que oler esto con ustedes Y decirle qué tal Huele a caro Vayan a ver el video nuevo. Porque diferente. Todo el calor que a ti te dan eso se siente. Uh. Mis amores, bienvenidos a un día de vlog. En el día de hoy vamos a estar desayunando en uno de mis lugares favoritos. ¿Alguien me acompaña? <risa> Miren qué lindo es el lugar. Se llama Little Hen, la pequeña de Julia. ¿O verde? ¿This one? Estamos un poco perdidos. Gracias Gracias Thank you. Mis amores y ya llegó mi bebida. Pedí un té, un English tea, mi favorito con leche. Sí, mis amores, yo lo no tomo con leche. Ay, déjeme usar la cuchara. Por acá Yari pidió un capuchino. Ay, qué lindo se ve. Bueno, llegó mi comida. Yo me pedí unos huevos rancheros. Y Yari pidió avocado toast. La mejor parte. Ay, no nos pusieron sirope. Ah, sí. Ok, you do the honors. Miren qué cosa más rica. Son de pétalos de rosa. Qué rico. Una. Dos Y Mis amores y del desayuno Me ha tocado venir para el médico Hoy me van a hacer un tratamiento Ustedes saben que yo estoy en busca de Nuestro bebé Puchito Así que hoy me tienen que hacer un tratamiento No me sé muy bien el nombre Ya les contaré Pero sé que me van a meter una cámara o bueno, y este es el cuarto donde me van a atender, me imagino que esa es la cámara Porque ahí dice mi nombre Ay Dios mío Y esto no sé qué Pero creo que todo eso va para dentro de mi persona Nada, valor, valor Miren quién vino a acompañarme Ella sí es el amor de mi vida, aunque ella diga que yo no soy el de ella Gordita, ¿no te estás sin palabra hoy? Estoy hoy reservada Ah, ok Mírenme a mí por aquí Por lo que me dijeron, me van a hacer dos procedimientos porque dijeron Mami, ¿tú estás prestando atención? Sí, claro Dos procedimientos en uno me van a hacer Me van a aflochar muchas cosas adentro Una cámara Algo Mis amores, y ahora ya regresé a la oficina les cuento que ay, el procedimiento que me hicieron no es tan fácil. Yo pensé que iba a ser un poquitico más suave, pero ay, un poquitico difícil. Es para verte todo lo que es el útero. Te van como que inflando con agüita y, y te hacen con una camarita, te van viendo todo para estar seguro que todo esté bien. Así que ese fue el procedimiento. No lo grabé porque, literalmente, tienes que estar con la vejiga súper, súper llena. Así que ustedes se pueden imaginar que yo no estaba nada cómoda porque dos cámaras por ahí adentro. Por aquí había un ultrasonido Y esa vejiga así de, ay no Yo estaba tan incómoda O sea, no es un procedimiento nada fácil Pero se hace, se hace Porque cuando se quiere, se puede Así que ahora mismo estoy en mi oficina Esta es mi oficina Yo no sé si las había presentado todavía Y miren mis amores, acá Con cosas de Milamila. Mila, porque aquí yo soy dentista, pero a la misma vez Estoy con mi tema de Milamila. Mila. Miren Qué lindo, tengo en mi oficina. Amo, amo esto. No sé si les hice la historia, mis amores. Antes de que yo conociera al Pushi, yo eh, sabía que iba a ser dentista, así que yo me compré. Este dentista, no éramos novios No lo conocía, no sabía quién era Pero yo sabía que yo iba a ser dentista Y en ese momento no estaba esta muñeca Así que en nuestro viaje a Europa Estuvimos yendo a Ronda No sé si se acuerdan de ese, de ese vlog que hicimos Y me encontré esta muñeca Y me pareció increíble Entonces ahora ya están las dos aquí conmigo Por aquí tenemos un cuadrito que me regalaron Ustedes saben que yo amo el té Así que todo el que viene por aquí siempre me regala algo de té Vamos a ver qué están haciendo En el laboratorio les voy a hacer un pequeño tour Miren, esa es mi silla ahí A ver Esa es mi silla ahí Y esta es la silla de Pushy. Miren qué cosita más bonita No sé, como un detalle de regalo A mí me encantó esto, me lo estuvieron regalando Y yo lo amo Me lo estuvieron regalando hace mucho ya Y yo lo amo, lo amo, lo amo Es una de mis fotos favoritas con el Pushy. En forma de rompecabezas Entonces aquí yo tengo a todas mis chicas Aquí están las chicas Las vendedoras Por aquí está Social Media Los creativos Díganme si los creativos no tienen la mejor La mejor, la mejor oficina Tienen una princesa Tienen a Cruella Y aquí yo no sé ni cuántos mensajes han puesto ya Y eso que está acá, aquí trabaja la parte del de mundo de Camila también Saluden a mi vlog que no lo he terminado Por aquí tenemos más vendedoras Les voy contando A ver, por acá hay más Y obviamente acá está el laboratorio Mis amores Nosotros acá en Sigismayo tenemos la posibilidad De tener nuestro laboratorio en la casa Miren qué bello Miren, miren Y esta fiesta que hay aquí Los atrapé los atrapé a todos. Y bueno, ahora estoy esperando mi almuerzo, mis amores, y al Pushi también, el Pushi va a venir a almorzar conmigo. Así que nada, nos vemos ahorita. Bienvenidos a mi almuerzo. ¿Se acuerdan qué delicioso y qué luxury fue mi breakfast? Miren, hoy me toca arroz amarillo, yuca, vegetales tuya ¿por qué me estás interrumpiendo mi blog quieres hacerte famosa tuya a costa mía ya, no se famosa. te va a dar ya, es ¿El otro? Ay, Dios. estamos esperando a mi esposo que viene a almorzar conmigo miren quién me acompañó ahora el médico mis amores tuvimos que regresar este señorito no almorzó conmigo pero me está acompañando el médico no no cuando yo te llamé. Pero sí. I could, I saw this, but I'm going to voy a ¿Quién es la que más mal sepulta? <risa> <risa> ok, ya está bien. Sí, ya, esto no... ¿Cuántos tubos son hoy? Son tres. Ay, pero ¿por qué tanto? No, pero pues son tres ¿no? si hay que Ah uh, No necesito orina porque ya tengo la orina de. Ok, el otro. Estás más tranquila. Estás completo. No, ya ustedes me han hecho cambiar. Si yo no cambiaba, yo cambiaba. No, no, no. Todo eres diferente rey. Ahora está nada. Se falta mejor. No, no, no, no. Es, es todo. El es todo. Más fuerte. Mi amor y ahora sí, vamos a terminar este video. ¿Pudieron ver un poquitico, un poquitico de cómo es mi vida? Por la mañana fui a desayunar con una amiga Después estuve en la oficina Después tuve que ir al médico Donde me estoy tratando Después regresé a la oficina, almorcé Tuve que volver al médico, como pueden ver Aquí está, me sacaron sangre Y bueno, ahora de nuevo en la oficina Mis amores, y ya esperando llegar a casita Ay, hoy ha sido un día muy muy difícil Pero no se puede perder la fe Y no se puede perder Las ganas y el aplome Así que nada, los quiero, los amo colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado